Buenas noches, mis amores. Paso por aquí rápido para dar mi mensaje. Buenas noches. Cuba está a las puertas de un estallido social. Entonces tenemos que estar atentos. Tenemos todos que estar atentos porque nuestro pueblo nos espera. Porque nos, nuestro pueblo espera nuestro apoyo. No es decir... Tírense para las calles. Es decir, en, no sé, por cualquier vía marítima, no sé, aérea, y para Cuba. Todos. Sé que todos no van a poder ir porque al final de la jornada hay personas mayores. Pero sí podemos ir bastante. Alista tu maleta. Prepara tu maleta. Que Cuba Dentro de poco va a ser libre. Dentro de poco va a ocurrir un estallido social. ¿Verdad? Pero no podemos dejar a los, a los nuestros solo. No lo podemos dejar en una guerra de león para mono. Los mambices sí se fajaban con machetes, pero estaban bien alimentados. Los nuestros están desnutridos. Entonces hay que ayudarlos. Hay que defenderlos. ¿Verdad? el que se quede en esos países, que se encargue de ir y alzar la voz. Pero nosotros que nos decimos que defendemos la libertad, que queremos la libertad, que tenemos fuerza para Cuba, para Cuba, que nuestro pueblo nos espera. No es decirle a ellos carnero, no es decirles a ellos cobarde, es el momento de demostrarles que nosotros también en un momento determinado fuimos carneros y fuimos cobarde porque salimos huyendo ¿verdad? entonces vamos a unirnos vamos a decirle al pueblo no te va a pasar lo mismo que el 11J voy a estar contigo vamos a entrar y vamos a arrebatar lo que por ley nos toca y vamos a ayudarlos a ello, porque la caliente está allá adentro. Y nuestros hermanos están allá adentro. No podemos dejar morir solos en ese coliseo a nuestros gladiadores. Tenemos que apoyarlo ¿Verdad? Si en un momento me expulsaste de Cuba, retorno para Cuba. No me importan las consecuencias, solo que mi pueblo se levante. Y verás, que retorno para Cuba, para mi patria, para nuestra patria. Si la libertad hay que arrebatártela, te la vamos a arrebatar. No hay pacto, no hay diálogo, no hay nada. Ustedes saben lo que hay, fuego. Ustedes saben lo que hay, lárguense, que están en tiempo. Vamos por la libertad, pero vamos todos. No solamente los que están allá adentro. No, la papa caliente, tenemos que comérnoslos todos, ¿verdad? Qué rico, toditos todos, si Cuba sale para las calles, nosotros tenemos que estar ahí con ellos, dentro del Coliseo de Roma, allí, donde están los emperadores mirando y nuestros gladiadores fajaos solos, allá adentro. Nosotros no podemos ser partícipes, ni ser parte del público mirando el show. Nosotros tenemos que estar allí, que su espalda se pegue con la de nosotros. ¿Verdad? Que si le dan un piñazo a uno, nos tienen que dar 10 piñazos a cada uno de nosotros que estamos con ellos allá adentro. Y vamos a ver a cómo vamos a tocar. La libertad, tenemos que arrebatársela. Ustedes saben... Estoy lista y estoy puesta. Y ojalá que se forme. Vamos por la libertad. Los amo y los quiero. Mi pueblo, no se queden callados. Levántense. Está bueno ya de comer dignidad. Ustedes se merecen otra cosa más. Una cosa valiosa que se llama libertad. Una cosa valiosa se llama libertad, vamos por nuestra libertad, pero vamos todos allá adentro, los quiero, los amo, en la unión está la fuerza, viva Cuba Libre, viva nuestro pueblo, renace el 11 de julio,